En breve, las últimas noticias relacionadas a las neurociencias hoy, 26 de septiembre. El olfato de una mujer ayuda a detectar Parkinson años antes de que se manifieste. Parecerá una historia de ciencia ficción, pero no lo es. Se trata de una enfermera escocesa llamada Joy. Hace unos años, cuando su esposo gozaba de aparente salud, Joy comenzó a notar un olor a humedad muy desagradable en los hombros y en la parte trasera del cuello. Mientras el tiempo pasaba, su esposo se volvía muy malhumorado. Hasta que a los 45 años le fue diagnosticado Parkinson. Ambos acudieron a un grupo de apoyo y Joy notó que los demás pacientes tenían el mismo olor. En el momento no lo tomó en cuenta, pero después de la muerte de su esposo en 2015... Y hoy comenzó a trabajar con investigadores de la Universidad de Manchester y actualmente se desarrolla una prueba que consiste en frotar un isopo en la piel del posible paciente y en tres minutos se tiene el resultado con un 95% de precisión, esto gracias a que se han analizado 4000 compuestos de los cuales 500 son diferentes en personas con Parkinson de los que no y todo se debió a que hoy padece hiperosmia hereditaria, que es un exagerado aumento de la sensibilidad a olores. Ahora, ella trabaja con otros investigadores para analizar si sucede lo mismo con pacientes de otras enfermedades. La esquizofrenia podría desarrollarse durante la gestación. Un estudio realizado por investigadoras de Chile analizó células madre de pacientes que tienen esa enfermedad y de otros que no, encontrando diferencias entre ellas. Explican que una mala formación de la barrera hematoencefálica permite el paso de toxinas y patógenos, además de afectar la comunicación cerebral durante la gestación, y es que se debe profundizar en esa enfermedad que afecta al 0.3% de la población mundial y tiene efectos devastadores para el paciente, ya que pierden la realidad y padecen de alucinaciones. Este hallazgo permitirá mejorar las estrategias terapéuticas, además de mejorar la dirección de futuras investigaciones.